Diori Hernández en los entrenamientos de los Tigres del Licey en el complejo de los Rojos de Cincinnati. Diori, ya te uniste al equipo en las prácticas, uno de los bates más importantes la temporada pasada para los Tigres del Licey y vienes también de tener una excelente temporada en México, una liga que ya conoces. Bienvenido a tu casa, Diori. Eh, Como estuve bienvenido a, a, a toda la fanaticada de, de, del béisbol dominicano, especialmente a, la, a los Tigres del Licey. De verdad que me siento bien, bien, bien agradecido de estar aquí otra vez, con el momento uniforme de los Tigres del Licey. Después de terminar una muy buena temporada, eh, líder de promedio de bateo aquí en, en Lidón, también dentro de los mejores de la liga eh, mexicana, ¿cómo te hace sentir eso? Después de, de, de que tu carrera en un momento se vio, prácticamente mucha gente dudaba por el asunto de la lesión y después de ahí es un nuevo Diori Hernández. Como tú ves, yo creo que, yo creo que de, de verdad eh, eh, eh, me, ha, me ha enfadado mucho, me he me, me, me puesto eh, para lo mío, como dice un refrán bebiolero, eh, tratando de, de dar lo mejor de mí, eh, he trabajado fuerte físicamente, mentalmente, he trabajado mucho, yo creo que eh, me he dedicado en, con, mi, con mi cuerpo principalmente y tratar de dar lo mejor de mí en el terreno de juego. Y en el caso de, de la Liga Mexicana, que mucha gente, muchos dominicanos ya han tenido la experiencia de, de pues estar allí, ¿entiendes que esto te ha ayudado con relación al desarrollo tuyo como pelotero? Eh, yo creo que sí, yo creo que eh, eh, hay muchos jugadores en la Liga Mexicana, como, como, como de esta Liga también, y ahí me encontré con unos cuantos muchachos que buscaron. Compañero mío de los Tigres del Licey también, de verdad que es una liga bastante exigente y, y traté de, de, de dar lo mejor de mí gracias a Dios tuve buena temporada de este año. Parte de lo más importante de tu recuperación el año pasado fue tu condición física, tú eh, de hecho mejoraste muchísimo tu físico y recuerdo que en los entrenamientos pasados me dijiste que estabas trabajando fuertemente en eso. ¿Has seguido con esa rutina eh, para, para mantenerte en una muy buena condición, Diori? Sí, como tú ves, he tratado de, de, de, de mantener mi, mi, mi físico primordialmente porque eh, cuando una temporada larga, vengo a jugar una temporada larga, yo sé que eh, tengo un compromiso con la directiva de del Tigres Elisei, la fanaticada, de tratar de, de darle una corona este año, ya que no pudimos el año pasado, pero es este un año nuevo, tratamos, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, cada uno de de, de, de mis compañeros y tratar de, de dar la corona del Tigre de Elisei. Ya finalmente se integraron a las prácticas otros jugadores jóvenes, ahí vimos a Willy Adames, José Marmolejos y todavía falta eh, que otros que eh, terminaron en grandes ligas pues descansen un poco y puedan integrarse al equipo grande. Con relación a esos jugadores, al caso tuyo, ya los más veteranos, ¿cómo ves al equipo para esta temporada? Sí, como tú ves, yo he visto, visto muchachos jóvenes, como, como tú mencionaste, son muchachos jóvenes con mucho talento, yo creo que nos van a ayudar mucho en, en la temporada con, con ese talento que ellos tienen, eh, con los veteranos también, he visto muchos mucho veteranos que también eh, bateando bien, con buena forma, yo creo que es esa química cuando se junten las dos, yo creo que vamos a tener buenos resultados en el terreno de juego. Bueno, pues tú eres uno de los favoritos de toda la fanaticada azul el año pasado, todo lo que te decían en BP, todo lo demás. Dale un mensajito a todos los fanáticos de los tigres del Licey. Nada, que el, el, estamos aquí, estamos tratando de ponernos ready para tratar de darle buen espectáculo este año a los Tigres Licey, tratar de dar esa corona que se, se, de, que se quedan los, los liceitas por, por desear. Yo creo que estamos trabajando fuertemente y el conjunto se ve bien, que vengan apoyando, que nosotros estamos aquí a, a, da, a tratar de buscar esa corona este año. Bueno, muchísimas gracias Dori, y muchísima suerte también en esta temporada y seguimos con más.